Tanto aprendí mi asignatura, prefe, mi código vital junto al DNI La sanción por no verte conduciendo piso fuerte si miedo a la muerte cuando mis musas están presentes. Evoluciono como siempre. Aunque te tenga en la mente. Insisto tanto en borrarte que quizás te tengo enfrente. Caliente, locuente me miente. Y no se arrepiente. Poco prudente. Y eso es lo que a mí me pone. Por eso insisto tanto. Es que mi bebé no me entiende que podríamos ser los dos luchando contra la gente, mírale, mírate. Se me hace cuesta arriba, demasiado complicado Si ya es duro todo mi mundo, imagina ser tu esclavo Cuando llamas a tu lado, si no llamas yo te llamo Las facturas aumentando y mi móvil te ha cansado. Yo pa' esto un novato, tú eres quien pinta el retrato Tu pincel me está matando y en tu cuadro me desangro ¿Hasta cuándo te tendré que demostrar? Me pediste un para siempre y un para siempre tendrás Que yo prefiera verte, tú insistes en zona. Porque sabes que si vuelvo a tomar por el culo el lienzo Recuerdo y espero que tú también recuerdes Que cuando tú eras yo no tardé tanto en cogerte Porque quería verte no podía perderte, ¿recuerdas? Es que lo mira para siempre. Es que mi bebé no me entiende que podríamos ser los dos luchando contra la gente. Mírate, mírate, tenemos el potencial para pasar, para sal una. by